Escuche muy bien porque en las últimas horas ha hablado el embajador de Rusia. Rusia en Estados Unidos. Estamos hablando de Sergei Ryakov en una conferencia de desarme en Ginebra, Suiza. Se pronunció respecto a la posibilidad de que el norte pueda realizar adecuadamente ejercicios nucleares. Es decir, Rusia responderá adecuadamente si Estados Unidos realizara las pruebas nucleares. Es la última declaración que ha emitido el funcionario eslavo, donde advierte que la federación se verá obligada a responder de manera adecuada si Estados Unidos decide realizar estas pruebas. Cito las palabras de lo que ha expresado el funcionario de la federación. Estoy hablando de Sergei Ryakov. No podemos quedarnos indiferentes a lo que está sucediendo. Si Estados Unidos, no obstante, decide dar ese paso y ser el primero en realizar un ensayo nuclear, nos veremos obligados a responder de forma adecuada. Que nadie se haga ilusiones peligrosas de que es posible destruir la paridad estratégica global, aseveró este jueves el vicecanciller ruso Sergei Ryakov en la conferencia, como les decimos, de desarme en Ginebra, Suiza. El funcionario ruso calificó de alarma la situación en torno al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y agregó que la responsabilidad por el hecho de que el tratado no haya entrado en vigor desde hace más de un cuarto de siglo le corresponde al norte debido a su ostentible negativa de ratificarlo y su clara determinación de reanudar los ensayos. Ryakov también dijo que Moscú se vio obligado a suspender su participación en el nuevo Tratado de Reducción. de Estratégicas estar porque simplemente la administración Biden ayuda a el gobierno de Zelensky a lanzar arremetidas contra sitios estratégicos que Rusia ha declarado en el marco del mismo tratado. Dijo lo siguiente el funcionario ruso. Nos parece el colmo del cinismo que Washington exija en este contexto garantizar el acceso a sus inspectores a las instalaciones nucleares en Rusia, reafirmó. El viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación alertó que la política del Norte y la Organización del Tratado Atlántico Norte tratan de inflar aún más el conflicto que iniciaron deliberadamente allí en Ucrania, constituyendo una amenaza estratégica más aguda. La reciente participación en la confrontación armada puede resultar en un enfrentamiento militar directo de las potencias nucleares con consecuencias catastróficas. Advirtió, al su vez, también criticó al bloque militar por estar obsesionado con el deseo de cambiar el equilibrio de poder a su favor y, por lo tanto, en detrimento de la seguridad de los demás y asegurar la superioridad estratégica militar con la pretensión del dominio global. Según Ryakov, el actual estado deplorable del sistema de control de armas es el resultado de acciones destructivas derivadas de, por las acciones de los países de la OTAN. Bueno y muchísima atención porque esta noticia yo creo que tiene con un poco de dolor de cabeza al, al presidente demócrata y sobre todo al pentágono que están muy preocupados por el aumento de la colaboración entre el país chino que dirige Xi Jinping y el país ruso porque se habla de que la cooperación a la que han llegado se habla de una mega colaboración nuclear entre las dos potencias, China y Rusia, por lo menos esto es lo que está titulando el diario TAS y esto pues, en pocas palabras, hace temblar al norte. Se habla de la construcción de una planta nuclear en la isla de Chambiao en China. La información dice que la entrega de combustible nuclear ruso a China está pues prendiendo las alarmas en el Pentágono ante el potencial del reactor de Chambiao para producir plutonio apto para armas nucleares. Las importaciones chinas de uranio ruso alimentarán un nuevo reactor en el que se va a producir plutonio que es apto para construir las armas nucleares indica un artículo de Bloomberg publicado esta semana. China, según esta información, pagó alrededor de 384 millones de dólares en tres cuotas por 25 mil kilogramos de combustible CFR 600 de Rosatom en este periodo, en septiembre y diciembre del 2022, según los datos del Royal United Service Institute, suministrados por un proveedor comercial externo y se basan en los registros de las aduanas rusas, apostilla el texto. Conforme a los funcionarios del Pentágono citados en el artículo el 12 de diciembre Rosatón suministró 6.477 kilogramos, es decir, 14.279 libras de uranio que estarían alimentando un programa atómico que podría desestabilizar el equilibrio militar en Asia donde está escalando las tensiones por Taiwán y el control del mar de China Meridional. Según esta información, el plutonio apto para armas producido en el nuevo reactor de la isla de Chambiao, provincia de Fungian, eh, que es un proyecto de cuarta generación de la Corporación Nacional de China podría aumentar las reservas de las ojivas del gigante asiático, lo que esto, en su defecto, amigos de noticias de última hora, generaría una preocupación por los esfuerzos de no proliferación, señala el artículo que está emitiendo el medio. Además, los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos estiman que cuando el reactor CFR-600 entre en funcionamiento este año, produciría plutonio que ayudaría a Pekín a cuadruplicar su reserva de ojivas en los próximos 12 años ubicando a la potencia asiática a la par con arsenales de Estados Unidos y Rusia. La información cobra relevancia, sobre todo por la reciente suspensión por parte de Rusia del nuevo tratado de estar con Estados Unidos. Además, China ha dejado de informar voluntariamente sobre las existencias de plutonio a la Agencia Internacional de Energía Atómica AEIA, desde 2017. Putin firma la suspensión del acuerdo de desarrollo. Y por eso pues esto puede dar paso a que desde la federación comiencen a aumentar esta cooperación con China. Y el presidente de Rusia, como lo decimos, firmó la ley que estipula la suspensión de la participación de su país en el tratado de desarme nuclear. Con los Estados Unidos, China también está construyendo una planta en el desierto de la provincia de Gansú para extraer plutonio de combustible gastado CFR 600 una vez que se complete la construcción en los próximos dos años. El contrato de la Corporación Estatal de Energía Técnica de Rusia Rosatón con China sobre el combustible CFR 600 forma parte del acuerdo entre ambas naciones para consolidar los nexos de la industria Nuclear Rosatom a través de su filial también suministra combustibles para dos reactores BBER en China, en Tianwan y Yivin. Además, la empresa rusa suministra combustible a un primer reactor rápido experimental chino, el CEFR. Rosatom es el mayor productor mundial de uranio enriquecido y es el, mundo, y es el líder mundial del mercado de isótopos estables. Se quieren aumentar las tensiones nuevamente entre China y Estados Unidos. Por el tema de el apoyo militar que le está ofreciendo el norte a Taiwán, y se ha conocido que el norte ha aprobado una potencial venta de municiones a Taiwán por 619 millones de dólares. El acuerdo incluye 200 misiles antiaéreos avanzados aire-aire de medio alcance AM RAM y 100 misiles AGM-88B HARM que pueden derribar estaciones de radar terrestres. A esta Estados Unidos aprobó esto por 619 millones de dólares. El Departamento de Estado aprobó una posible venta a Taiwán de municiones para aviones de combate F-16 y equipos relacionados en el marco del acuerdo valorado en 619 millones de dólares, dijo el miércoles la agencia de cooperación en materia de seguridad para el Pentágono. La venta propuesta ayudará a mejorar la seguridad del destinatario, mantener la estabilidad política, el equilibrio militar y el progreso económico en la región, comentó el organismo, resaltando que este paso es consistente con la ley y la del país norteamericano. El acuerdo incluye 200 misiles antiaéreos avanzados aire-aire de medio alcance AM-RAM, 100 misiles AGM-88B-ARM y también pueden derribar estaciones de radar terrestre, según el comunicado. Los principales contratistas serán Raytheon Misiles and Defense Tucson, AZ y Lockheed Martin Corporation y Bethesda. Mientras, el Ministerio de la Defensa de Taiwán aseguró que los misiles ayudarían a defender eficazmente el espacio aéreo para hacer frente a las amenazas y posibles provocaciones de las Fuerzas Armadas Comunistas y reforzarían la reserva de defensa, recoge la agencia Reuters. La isla informó que 29 aviones, cuatro barcos chinos alrededor de Taiwán, habrían sido detectados en la mañana de este jueves. Según el informe, 21 de los aviones habrían ingresado en la zona de identificación de defensa aérea al sureste de Taiwán. Por su parte, Pekín destacó que sus actividades en el área están justificadas ya que busca defender su integridad territorial y ha exigido en repetidas ocasiones a que Washington deje de suministrar armas letales a la isla.